Y eso te preocupa, Sergio, de que, o sea, esos pronósticos de que aquí va a haber problemas si gana el PLD claro. o la oposición, que no sé cuánto, déjame decirte que te tengo una agradable noticia. ¿Van a dar doble sueldo? Y es que no, que ah, eso, no, eso está no, resuelto. ¿Ya está no, resuelto? Eso, recuerda ah. que dentro de las exigencias eh, que ha venido enarbolando y haciendo el doctor Leonel Fernández Reina... reina Primero que se hiciese una eh, una exhaustiva investigación con el, el, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término que utilizaban para eh, eh, investigar el sistema? Y eh, eso? Había que hacer una, un experticio, una, una bueno, ay Dios mío. Eso mismo, eh, una auditoría. ¿verdad? Una auditoría, A una, una, además, una auditoría forense. Exactamente, además de eso, el eh, doctor Fernández, exige, exigió y sigue exigiendo y ya se le complació y es que en los próximos, que en ese experticio que se fue a hacer tuviera la participación ah, de la organización de Estados Americanos, que no en este caso no hay injerencia no ¿verdad? solamente que estuviese en ese experticio, sino también que fuera parte sí, eh, del, de los próximos torneos electorales, que es en febrero, sí. que es en mayo y que podría ser también en una tercera. Búsqueda. Esa misma organización pues, fue que declaró pues, que Bolivia. Afortunadamente, había, había para tu tranquilidad, Cerebro, uh -huh. la tranquilidad, tranquilidad de todo. Que viendo uh -huh. Ese caso fue resuelto. Uh -huh. Porque para nadie es un secreto que la credibilidad. La pulcritud y la honestidad con que goza la ONU a nivel Ajá, internacional sí, sí, sí, sí, sí. están ahí. ¿No? Entonces, Así llega uno puede entonces nuestra Junta Central Electoral, la institución, el organismo que encargado de organizar los torneos electorales, parece ser que no se siente no, con la suficiente necesita la certificación. capacidad y además de eso, accedió ante este pedido en el del doctor Fernández, ¿verdad? Porque solamente mencionó la OEA. Leonel Fernández Reina o u organismos internacionales para que fueran los observadores pues déjeme decirle que en, ya usted lo sabe si chequeó los medios que en el día de ayer, antes de ayer pues el presidente de la Junta Central Electoral firmó ese convenio eh, autorizando o permitiendo que la Organización de Estados Americanos venga a observar los comicios de febrero y los comicios de mayo, pero también parece ser que ya es eh, es pues una decisión, no solamente de cuando acudamos en mayo a votar, que ya es una decisión de que va a haber una segunda... Y o sea, lo que vuelta, diga la ONU, va, y a ser, ahí también, va, a ser, va a ser Y lo, ahí también está la, la ONU. Lo que eh, en el día de hoy, en los próximos días, se estará firmando... Uh -huh, sí, ese acuerdo. se firmó la, No se firmó, se puede estar firmado. Ahora, el otro acuerdo que se va a firmar es eh, las condiciones en las que la OEA estará en el país desde ya. Porque ya este proceso está en camino. Claro. Entonces, va a estar vigilante de todo lo que pase en asuntos electorales en este país. Que, el que viene es para decirle, es, autorizándole a que no tiene límites. Uh -huh. La OEA va a estar aquí observando todo este proceso electoral sin límites. Y ahí si usted ve, ve los medios, en el día de hoy sale esa información. Que es como, por ejemplo, lo que es un senador, lo que es un diputado, eh, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? que tienen eh, jurisdicciones especiales ¿verdad? Asimismo, los miembros de la OEA que vienen como observadores de este país también eh, van a tener un trato no súper hiper especial sí, sí, no claro. van a tener eh, limitaciones para acceder a cualquier área documento y área de la República Dominicana eso es la OEA Ahora va y decía a... alguien estoy de acuerdo sí, oiga sí. bien esa observación de la OEA, que de observación no va a tener absolutamente nada, está ya eh, preestableciendo lo que pueda pasar aquí en las próximas elecciones. Lo primero es que es seguro, casi seguro, que va a haber una segunda vuelta. Uh -huh. Y tal vez la segunda vuelta no la vamos a decir nosotros lo que vamos a acudir a la surna el próximo eh, mes de mayo. Hoy, hoy estamos 26 sí. y este programa se graba, así que óyalo bien. Está asegurado que va a haber una segunda vuelta y ya los observadores de la OEA están aquí prestos para observar lo que va a pasar en esa segunda vuelta, a, a, de ahora, quién va a ser el ganador. Ahora, ahora una pregunta selección. a los nacionalistas a un tranza intestinal en tuertos. De que me definan qué es injerencia. Que me definan qué es injerencia, porque yo veo que cuando mandaron la carta, cuando ya la amada de Pompeo, eso era injerencia. ¿Y esto qué? ¿Qué esto qué es? No, pero eso, eh, eh, esto es una intervención. Esa, no, esa, es no una intervención americana. Ese, es una trabajo, intervención ese trabajo. ¿Sabes que, cómo se llama eso? Ese intervención trabajo. Electoral. Esa, esa traba, ese trabajo que va a hacer la OEA aquí, recuerden uh -huh, uh -huh. que eso es a petición. De aquí. A petic, de aquí no, a petición de Leonel Fernández Reina. Sí, pero eh, Leonel Fernández Reina. Que dio... Que dio... No que, que, que dijo, Que dijo, es haitiano, óyeme, Que, dijo, que el, el, el, el voto electrónico no va. Y que... Y que se debía eh, buscar organismos internacionales para que observaran este proceso electoral que es la OEA. Todo eso es a petición de Leonel Fernández Reina. Pero que Leonel es dominicano. Que difícilmente, difícilmente vaya a aceptar resultados que no sean beneficiosos para él. Yo te dije, Sergio, yo dije que aquí eh, no hay crisis si gana el PLD, si no gana el PLD. Hablando de crisis, Sergio Romero, antes de pasar a los titulares...